También nuestra coalición, nuestro grupo parlamentario, aun estando de acuerdo con la iniciativa original, creíamos que, que necesitaba una serie de elementos o de cuestiones que, en nuestra opinión, eh, se, debe, se deberían abordar cuando menos en el debate, aunque la iniciativa traiga una proposición, como ha dicho el señor Casanova, bastante concreta. Y en ese sentido, caminaba nuestra enmienda a la totalidad, introduciendo la cuestión de la banca pública, que finalmente se incluye en la transacción a la que hemos llegado, e incluyendo de manera más nítida cuál es, en nuestra opinión, el objetivo o cuál debe ser el objetivo, en nuestra opinión, a la hora de la intervención pública en las empresas que consideramos o que consideremos estratégicas. Objetivo, que en nuestra opinión no debe ser otro, que la presencia pública en la propiedad y en la gestión de las mismas para garantizar que éstas puedan realmente servir al país, al interés general y no a los intereses privados de propietarios o accionistas de turno. Porque, aunque compartimos la posición planteada sobre la necesidad de arraigo en el país de las empresas que consideremos estratégicas, en nuestra opinión, esto no es suficiente para garantizar ningún compromiso con el país por parte de esas empresas. Nosotros compartimos que la, la defensa que se hace de que sede y centro de decisión de empresas como Euskaltel estén en Euskadi, pero pensamos que esto, aunque condición necesaria, no es ni mucho menos condición suficiente para garantizar que dichas empresas estén al servicio del interés general o al servicio del país por emplear los términos de la iniciativa y de la transacción. Euskaltel hoy aún tiene sede y centro de decisión en Euskadi. Está en riesgo, como bien apunta, la justificación que ha hecho el señor Casanova en su iniciativa, pero aún los tiene en Euskadi. Y, sin embargo, hoy Euskaltel es una empresa privada cuyos objetivos son la obtención de beneficios privados y punto. Su compromiso con el país, si es que existe alguno, está subordinado a los intereses particulares de una mayoría de accionistas que son entidades financieras capitalistas de carácter, además, en buena medida, especulativo. Por eso decimos que no es suficiente con el arraigo, no es suficiente con que el centro de decisión o la sede estén en Euskadi. Tal vez sea necesario, sí, pero no es suficiente si el objetivo es, como se plantea en la iniciativa original y que nosotros compartimos, que la empresa tenga un compromiso con el país. Por eso, para nosotros, es importante hablar de participación pública, hablar de objetivos como control público en empresas estratégicas. Y por eso, planteábamos la necesidad de herramientas financieras públicas que sean capaces de garantizar inversiones en empresas estratégicas, para garantizar no solo el arraigo, sino el servicio real, el servicio social a la sociedad vasca. Y si nos parece importante hablar de intervención pública en empresas estratégicas, nos parece fundamental cuando hablamos de una empresa como Euskaltel, que además de ser una empresa estratégica, es una empresa creada con impulso público y creada, en buena medida, con capital público, con dinero de origen público. Euskaltel hoy no existiría si no fuera gracias a dinero público. Dinero, como le gusta decir a la derecha, que viene de nuestros impuestos, que, por cierto, fundamentalmente aportamos las y los trabajadores. Por eso, en opinión de nuestra coalición, Euskaltel nunca debería haber dejado de tener un control público y una participación contundente desde lo público, por su carácter estratégico en las telecomunicaciones y por su origen con gasto de dinero público. Pero lo cierto es que la realidad actual de Euskaltel dicta, di, dista mucho de esta que nos gustaría a nuestro grupo parlamentario. La realidad actual de Euskaltel es, en nuestra opinión, el resultado de una política concreta, una política claramente neoliberal, esa que ustedes muchas veces, algunos grupos, nos dicen que es un mantra de la izquierda. Pues bien, pensamos que no es un mantra. Aquí vemos los resultados de una política donde la Administración pública actúa en última instancia al servicio de intereses privados bajo la, bajo la falsa argumentación de las bondades del llamado libre mercado. Políticas como esta son las que nos han llevado a la situación actual en el caso de Euskaltel. Si el objetivo de la empresa Euskaltel era en origen prestar un servicio público en el campo de las telecomunicaciones, como dice la justificación de la proposición que nos ha presentado el señor Casanova, lo cierto –y estoy seguro que convendrá conmigo– es que hoy en día, y tras un proceso privatizador en toda regla, tenemos que decir que el objetivo actual de esta empresa es simplemente obtener beneficios para sus propietarios, ese y ningún otro. Y eso es lo que explica que Euskaltel haya realizado duros procesos de ajuste en el empleo y en las condiciones laborales de su plantilla, recortes que se han hecho con el único objetivo de aumentar los beneficios. La plantilla de Euskaltel se ha reducido en diferentes actuaciones de recorte que han adoptado en ocasiones la forma de externalizaciones o subcontrataciones, o llámenlo como quieras, a través de las cuales empleadas y empleados pasaban a otras empresas dejando de pertenecer a la propia plantilla de Euskaltel. La dirección de Euskaltel ha actuado guiada con objetivos exclusivos de rentabilidad para los accionistas y el cobro de bonus para directivos, y eso no es ningún compromiso con el país, es todo lo contrario. Y todo esto se ha hecho estando el centro de decisión en Euskadi, pero en manos privadas y en favor de intereses privados, que es lo realmente importante para nuestra coalición, en manos de quién estén este tipo de empresas. Y sobre todo es importante en el caso de empresas como Euskaltel, por la importancia de lo público en su origen, en su gestación porque pensamos que lo que nació con dinero público no puede acabar siendo un negocio privado para algunos. Por eso, a nuestro grupo nos parece que las políticas públicas a este respecto han de garantizar control público sobre este tipo de empresas y que para ello la banca pública es una buena herramienta que se debería potenciar desde las instituciones. Es fundamental, en nuestra opinión, que exista un polo de banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros ahorros, reducir el imponente poder de la oligarquía financiera y establecer líneas de crédito a sectores productivos relevantes para intervenir en los sectores estratégicos en favor del interés general. Pero para todo esto hace falta gobiernos que compartan esta filosofía y esta política. Somos conscientes de que no todos los grupos parlamentarios la comparten. El Gobierno vasco no la comparte y creemos que la prueba es, precisamente Euskaltel. Creemos que es un ejemplo claro de una empresa creada con impulso y dinero público en un sector estratégico que ha acabado siendo o convirtiéndose en una herramienta al servicio de intereses económicos privados, con tratos de favores, con puertas giratorias, con bonus a directivos, con explotación laboral, con todas las características típicas de este tipo de procesos. Por eso, nosotros compartimos la necesidad de la intervención para garantizar que la sede y centro de decisiones de la empresa estén en Euskadi, pero si esto es para que estén realmente al servicio del país y no al servicio de intereses particulares, porque si no, haremos unas hostias como panes que se suele decir. Es que ricasco. Que... Dos cuestiones ha planteado fundamentalmente mi coalición a raíz de la iniciativa que nos proponía el señor Casanova y que han sido recogidas de manera, bueno, liviana pero suficiente en la transacción a la que hemos llegado. Eh, nosotros pensamos, en primer lugar, que si se van a utilizar recursos públicos en empresas y en empresas que consideramos estratégicas, esto no ha de hacerse solo para que tengan la sede y el punto de toma de decisiones en Euskadi, sino para que se haga con objetivos de verdadero servicio social al conjunto de país. Y una segunda, plantear, aprovechar la ocasión, es verdad, aprovechar la ocasión, para hablar de banca pública, porque pensamos que la banca pública es una buena herramienta financiera para actuar, en política industrial y en política de país, más en un Parlamento donde se habla tanto de política de país. Y esto, alguno, pues le ha parecido que es el comunismo. El día que yo venga aquí a exponer lo que los comunistas planteamos para la sociedad, perdónenme la expresión, alguno sale corriendo, claro. ¿eh? Bueno, la cuestión era muy concreta, es verdad, como lo ha planteado el señor Casanova hasta tal punto que los grupos que sustentan al Gobierno están de acuerdo con algunos de los puntos de la iniciativa. Y, si no he escuchado mal, han pedido la votación por puntos para apoyar esa iniciativa. Nosotros sí que pensamos sí que Cuchabank que está llevando una política equivocada. Y, por lo tanto, sí que nos parecía interesante lo que se nos planteaba hoy. Y por eso planteamos que es necesaria una banca pública que tenga unos objetivos diferentes a los que suele tener tradicionalmente la banca privada. Porque es verdad que Cuchabank está desinvirtiendo, está haciendo desinversiones en empresas sin ninguna obligación. Aquí se ha hablado de obligaciones legales. No hay obligaciones legales para muchas de las desinversiones que está haciendo Cuchabank y que están facilitando que esas empresas puedan perder ese desarraigo del que se habla y, sobre todo, que esas empresas finalmente solamente tengan objetivos puramente eh, de interés de sus propietarios, objetivos capitalistas. Y nosotros pues, buscamos otra cosa, sí, y ya sé que este modelo no lo compartimos todos los grupos de esta Cámara. Pero nosotros, sí, y por esa razón nosotros nos abstuvimos en aquel acuerdo del… Del que, se ha hablado, del que se ha hablado hoy, porque considerábamos que no garantizaba que Cuchabank mantuviese la participación en esas empresas industriales, en la cartera industrial. Para nosotros eso era importante y por eso nos abstuvimos. Y por eso hoy nosotros volvemos, sí, con ese discurso que a algunos no les gusta. Nosotros pensamos que el dinero público que se invierta en compra de acciones tiene que servir ...para que haya un control desde lo público de esas empresas. Y empresas que no son estratégicas porque lo decida EH Bildu o porque lo decida el Gobierno. Será porque se haga valoraciones de qué es lo que pueden aportar al país o de qué es lo que puede pasar si ese tipo de empresas no, están, no tienen ningún tipo de control y de seguimiento desde lo público. Por lo tanto, pues nosotros sí que vamos a votar, por supuesto, a favor de la transacción a la que hemos llegado, en base a esas dos cuestiones que planteábamos. Dinero público para ayudar o garantizar que ese tipo de empresas, en las que se invierta desde lo público, tengan objetivos sociales. Y, en segundo lugar, volver a hablar de banca pública, que es algo que a muchos grupos no les gusta oír hablar.